Señores, estamos de vuelta aquí en su programa Los Osos estos no sé sabe dónde está. Ya que el fin de semana beben tus tigres de pie. Miren, la gente se revol... la gente está revolcada en las redes luego que se rumorara, luego que se confirmara que vienen nuevos impuestos a la compra, a la, a la manera de la tarjeta de crédito con los impuestos en dólares, a lo de doble sueldo. No hay dominicano que usted lo toque para el doble sueldo. Eh, ahora mismo eh, ¿Todo eso? hablaste de eso, porque aquí nunca se ha dicho 14. Nadie, nadie lo ha visto aquí, 114. Bueno, digo, pues, me lo cobre el tuyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, las no. redes sociales se volcaron en contra del presidente Luis Abinader que tuvo que hacer hasta una rueda de prensa. La gente en las redes están criticando mucho. No, y, no, se no. Debe, y se debe a que cada gobierno que hace una reforma históricamente siempre ha tenido eh, pro problemas. La primera creo que se hizo fue la de Juan Bosch en el gobierno de Juan Bosch en el 62. En el dos. de el 62. 63, 62. Creo que él, él vino con algunos cambios y algunas reformas que necesitaba para poder eh, apalear el déficit que había del triunvirato y todo eso. Eh, luego llegó el gobierno de Joaquín Balaguer, que también hizo algunas reformas, pero o sea, que la gente protestaba, protestaba y eso como que no pasó ahí. Y que Balaguer es medio exacto, también, Exacto. Menos. Luego llegó la, el gobierno de Antonio Guzmán, ahí no hubo una reforma, hubo más cambio, beneficio al principio, que que después, eh, pero no hubo una gran reforma. En el gobierno de Jorge Blanco, sí, eh, cuando llegó lo que vino el Fondo Monetario por primera vez a la República Dominicana, llegó esa reforma fiscal y que eso causó muchísimas muertes por la protesta que se armaron eh, luego de la gran poblada, lo que se la poblada, la poblada. que Eso fue que las reformas se hicieron un, cuando la gente llegó del Domingo Santo, por eso que todos los lunes después del Domingo Santo las calles se, se militarizan y es referente a ese hecho que pasó en el gobierno de Joven Blanco. Luego llegó Balaguer, no hizo una gran reforma, pero mantuvo la economía ahí. Leonel llegó, Leonel hizo una reforma, como, pero no pasó. Pasaron huelgas y cosas así, pero no. Lionel vino Hipólito con el había, paquetazo. Había, había un gobierno de esos que pagaba los tigres para que no pagaran. Y vino, y vino Hipólito, Hipólito con el paquetazo. ¿Se acuerdan? Que le dio la madre a todo el mundo. Leonel vino después de la crisis de los bancos y otra reforma, y le dio una madre a todo el mundo. Y Danilo, cuando vino con la reforma de 2012, lógico, como vuelvo y digo, todos los gobiernos tienen sus reformas. Todos los gobiernos buscan la forma de recaudar más impuestos para tratar de eh, ayudar con su librito de presupuesto, porque cada quien tiene un presupuesto. Porque, un ejemplo, si Danilo no hubiera hecho sus reformas, no se le había hecho fácil el 4%. que era un presupuesto alto no y que era un tema entonces por qué a veces es importante las reformas las reformas son importantes porque todos sabemos que cada día hay cosas y todo está más caro también. que está más caro cada cosa va a aumentar cosas del gobierno que va a utilizar el presupuesto control va a ser más alto el control del dólar cincuenta y exacto el dólar estaba uh -huh. alto eh, se le va a aumentar a los policías los aumentos que vienen Vienen muchas cosas en la reforma. Y es que estamos en medio de una pandemia, que el gobierno está alimentando el país. Exacto. Para tú poder sostener esta pandemia y tener. Hay mucho dinero que tú tienes que gastar. O sea, esto, que. El presidente dijo que eso de fase no podía. No, ya, ya entonces, no se aguantar más. Ya, eso de fase no se puede aguantar <risa> más. Porque es muy bajo. Entonces, son cosas que se, la gente se preguntaba. Yo me acuerdo como ahora. Que cuando Luis decía algo de aumentar y de esto, y de vamos a subir esto. La pregunta siempre era esta. ¿De dónde usted va a sacar los recursos? Porque la gente, ok, todos queremos aumento, todos queremos aumento, todos queremos más dinero, pero ¿de dónde se va a salir ese dinero? ¿Qué pasa? Las personas no critican lo que hizo Luis y en lo que yo entiendo, por el aumento. Las personas están criticando que hay un aumento, hubieron personas que robaron, que, que robaron. se robaron la vaina y se fueron por ahí mismo. Y ellos van a tener que pagar ese impuesto. Y están disfrutando de su villa y su claro. vaina. ¿eh? Y porque te voy a decir algo. En Estados Unidos todo el mundo paga impuestos. Fue un su fundazo de impuestos. Ah, pero como tú eres un viajero, ¿Pero ¿qué pasa con ah, Estados Unidos? No se sube mucho el impuesto. Cada vez que cambia un gobierno, viene reforma forma nueva o, o todo se mantiene igual. Una vez creo que pasó... En te el... pregunto porque tú eres un viajero. No, no no, no, no, yo no, no, yo no soy viajero. Pero he estudiado Estados Unidos un poco. Y no, si no, nomás no recordarnos. No, no, no recuerdo. En el 2010 fue la crisis de los bancos de Estados Unidos, de Wall Street, de la, de la, inmobiliaria, la banca inmobiliaria. Uh -huh. Y hubo una reforma de impuestos que afectó más a la clase pobre que al rico. Porque el rico da más paga, paga en Estados Unidos, no sé si hay mucha gente, el 1% de los impuestos del país lo paga el rico. El 1%. El otro 99% lo pagan. Lo demás. Que hubo, que ahí fue lo que vino lo que se Ocupó Wall Street y todo eso. La gente que siempre escucha que Estados Unidos devuelve una cantidad de dinero a, lo, a la persona. No, no, no. Esa persona que ha gastado un dinero y se rinde su planilla. Si pasó del excesivo, de lo que tiene, entonces viene una, una parte se le devuelve para atrás. Eh, ¿Cuándo eso. va a pasar eso aquí en la República Dominicana? Mm. Que, que no, porque aquí, es que aquí no va a pasar eso. Te voy a explicar por qué. Aquí no se paga impuestos. No, porque aquí no se paga impuestos. Aquí se paga impuestos indirectamente. a las empresas ah, que vienen al O oh, claro, la clase alta paga impuestos directamente. Con te, empresas? Claro. No, no. Y cuando tú ganas una, una cantidad de dinero, claro. cada año te jala impuestos internos. A mí me jalan. ¿sabes? es que tú ganas bien, no, no, a mí bro, no me, me jala la atención público, a mí no me jala nada porque, pero tengo que buscar ¿Qué pasa? Al po el pobre no paga impuestos en sentido indirectamente, digo directamente, directamente pero, indirectamente, pero sí indirectamente eh, si lo paga. Plato, lo que pasa por... es que fuera bueno así, si le pusiéramos un, un impuesto al pobre que pagara, su, su, sabe, igual que Estados Unidos, rendir su planilla y ver los beneficios que le trae, pero como el pobre no le gusta, porque cada vez que le tocan el impuesto se pone loco ah, y, eso no, ahora, y, eso, ahora, y eso no consigue voto. Ahora, Pero bueno, pues, es, es lo que yo entiendo. Está, está pasando esto. Está pasando que lamentablemente se, la gente no no la gente quiere, no, no es que no quiere pagar impuestos. La gente no, no, sabe que hay una crisis. no, que se busque lo que se ha robado. Si no, todo lo que se robaron, búsquenlo. Porque no es igual que yo me, me aumenten el impuesto a mí, a la tarjeta mía, a Netflix, toda esa vaina, y yo veo un fulanito de tal, una jeepeta nada, no sé, la gran vida, o en y una villa. No parece ¿Eh? que estén en la oposición. Porque eso es lo que pasa con los PLDistas, que no parece que están en la oposición. Ellos parece que son el gobierno. Y cambian la carita de Danilo por la de Luis, y ya. Por cierto, los PLDistas son los que van a cobrar la Navidad, ¿eh? <risa> ¿Qué cosa? <risa> Me quedé callado, señores, porque me dicen ustedes. Pero pasa eso. O sea, pasa, lamentablemente pasa tú, eso. ¿Tú vas a cobrar navidad? Yo. Sí. Yo soy que ¿sí? ¿Eh? <risa> llegó una vida para, gozar. llegó una vida para. Gozar. ¿Quién lo va a gozar este año? No, no, disfrutar? ¿Quién lo va a gozar? Venga, va a ser virtual, tú vas a dejar un abuelito o lo No, no, no, no, no, no, hay que ponerme mi abuelito porque no tiene sentido. Yo lo no. voy a comprar uno la nena, se merece. Hay no, no. Todo, todos los años le compré uno porque la mujer no lo guarda. No, lo que se antes duraba. Sí, en Pero los años mira, Luis, si tú no haces, si tú no haces un precedente con las auditorías de todos los que, se, porque tienen que, la auditoría todavía es otra cosa, las auditorías no se han dado a conocer de los ministerios. Tú dices que hay un hoyo, pero tú lo dices sin papeles. ¿eh? Es como que tú digas. Eh, yo tengo muchos cuartos, pero sin los papeles, sin el dinero. Tú tienes que decir tú tienes muchos cuartos y presentar el dinero, ¿verdad? Tú no puedes decir yo tengo muchos cuartos. Entonces, Ahora, Gene, ¿sí una si pregunta? tú no presentas la auditoría de los ministerios, la gente se va a quillar y te van a hacer un placer a la bandera, te van a hacer que ellos Entonces, que... Gene, ¿sí Por eso no está bien ahí, ¿Cómo? El protestar en estos tiempos. No, vamos no. a meternos en eso de que no está bien, porque cuando lo hacía otro partido no lo hallábamos bien. Pero, pero no, estaba en, no, estaba en, ¿Eh? no estaba en pandemia. ¿Cómo que no? En medio de la pandemia se hizo. No, un... no, Ay, Ini sí. iniciando la pandemia. Bueno, como quiera que sea, pero son no, no, Ahora no. lo que les voy a decir, ¿qué vamos a hacer con las empresas que tienen doble contabilidad? No, no, no, no. ¿Doble qué? Doble contabilidad. Eh, oh, ah, eso lo dices tú. Te lo dijo Jorge. Atención, no Hay empresas ido. que tienen doble libro de contabilidad, eh, entonces eh. yo quisiera saber qué va a hacer el gobierno con esas empresas. Principalmente Ay. la mueblería que pagan dos pesos en un rincón de un taller y venden un mueble a 100 mil pesos. Después, ¿qué vamos a hacer con eso? donde comunicarme con Robert Sánchez? Parece que está ocupado. Bueno, señores, acabó el programa. Bye.